Hola, en esta ocasión vamos a repasar eh, qué es esto que llamamos la inmunidad y los estudios que se pueden hacer de producción de anticuerpos o de seroprevalencia. Bien, eh, ya sabemos que cuando tenemos la infección eh, nuestro sistema inmunitario responde con una respuesta mixta de células y de anticuerpos, pero lo único que se está mirando por su facilidad y por su sencillez es la producción de distintos anticuerpos dirigidos frente a las estructuras del virus, como es, en este caso, el rojo frente a la proteína S. También hemos visto en vídeos previos cómo nuestro sistema inmunitario produce, en primera instancia, una clase de anticuerpo que se llama M y cuando pasan aproximadamente unos 15 días sustituye este anticuerpo por otro más eficaz, más versátil, con más actividad, que se llama G. Bien, en el estudio de seroprevalencia, si aquí tuviéramos toda la población, se han encontrado pues en distintas oleadas que la cantidad de personas que pueden tener estos anticuerpos de IgG-IgM en el suero puede ser en torno a un 10%. ¿Pero es está toda la inmunidad de nuestra población? No. Por un lado, tendríamos personas que están dando negativo a este test de anticuerpo pero que tienen otros anticuerpos que no se están detectando. Por ejemplo, hay un anticuerpo muy interesante que son los anticuerpos de tipo A que no se están estudiando en estos test masivos de seroprevalencia y también podemos tener en los test de anticuerpos falsos negativos, personas que por algún motivo estos anticuerpos están dando negativo cuando realmente lo tienen. Así que tendríamos un número de personas inmunizadas mayor entre los falsos negativos y como os decía, estos terceros que estoy ahora levantando que serían los que tienen inmunoglobulina o anticuerpos de tipo A, pero ¿solo de anticuerpos vive nuestro sistema inmunitario? Pues no, también tenemos células de memoria, células T y células B que nos están detectando porque os he dicho son una tecnología más compleja y que no está accesible a todos los laboratorios de inmunología, ni a todas las ciudades. Así que tendríamos un número de personas que tienen células T pero no tienen anticuerpos detectables en sangre. Y finalmente, ¿esta es la parte de la población que estaría inmunizada? No, también tendríamos que incluir personas que sin tener eh, células o anticuerpos específicos frente al coronavirus del SARS-CoV-2 tienen frente a otros coronavirus porque han pesado catarros y esa protección les está protegiendo de modo cruzado. Esto es lo que ya hemos visto en algún vídeo, se llama la inmunidad cruzada. Así que aquí tendríamos estas personas con anticuerpos de inmunidad cruzada. Y este sería un poco el panorama de la inmunidad, así que como veis no solo de anticuerpos eh, se mide nuestra inmunidad, hay también otras situaciones, así que cuando os estéis vacunando, yo sé que muchos estáis corriendo a medir los anticuerpos pocas semanas después y algunos me decís, es que no tengo, bueno, pues eso no significa que no hayáis respondido bien a la vacuna y que no estéis inmunizados, significa que lo que se está midiendo es negativo, pero como veis, entre los anticuerpos primeros y el panorama de cómo podemos estar inmunizados hay pues, mucha diferencia, así que feliz inmunidad a todos.